Bueno, aquí tenemos el iPhone 6. En concreto, tenemos el modelo de 64 GB. Vamos a ver qué tal está y qué es lo que nos ha preparado este año Apple con el nuevo iPhone 6. Como veis, es el modelo de 64 GB y es el modelo eh, gris espacio. ¿De acuerdo? Bueno. Como podemos ver, este año tampoco ha cambiado nada la caja Es muy básica No hay diferencia de colores en la caja dependiendo del modelo Así que, una caja bastante simple Vamos a abrirlo Vale Poco a poco, a ver Lo que esta vez aquí tenemos el esperado iphone 6 vamos a ver bueno como vemos viene con un plástico protector para poder sacarlo y aquí lo tenemos el nuevo iphone 6 como puedes ver cabe perfectamente en una mano Como esta vez es nuevo, el botón de encendido y apagado lo tiene en la parte lateral derecha. ¿Por qué han hecho este cambio? Porque si llega a estar el botón en la parte superior, era muy difícil llegar allá a la parte de arriba para apagar o encender. Si lo ponen lateral, como es un terminal de 4,7 pulgadas, es más fácil poder encenderlo por el lateral. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver... cómo encendemos el terminal. Mientras tanto, vamos viendo qué contiene la caja. Como vemos aquí, las instrucciones, unos auriculares, y el cargador y el cable lighting, de acuerdo, muy bien, esto lo dejamos en un lado y vamos a ver, ya tenemos aquí el nuevo iPhone. De acuerdo, como no tenemos instalada ninguna tarjeta, nos lo está pidiendo, estamos cambiando el idioma, vamos a apartar esto, vamos a elegir el país, De acuerdo. Tenemos una red wifi disponible. A ver si puede conectarse, ¿no? ya estamos. Ya tenemos conectado. Y pone que la activación del iPhone puede durar unos minutos. Bueno, vamos a ir esperando. Mientras tanto, Vemos en la parte inferior como tiene el conector lighting para el audio. Y luego aquí en el lateral podemos ver lo fino que es. Realmente no pesa casi nada. Es muy fino. Y la verdad que las primeras impresiones del diseño no parece que sea nada de plástico. Parece, parece robusto. Y la verdad que, vamos, las primeras sensaciones es que es muy guay bueno, pues esta es la primera parte del unboxing esperemos que sigas atento a nuestros próximos vídeos sobre el iPhone 6 y vamos a introducir la tarjeta SIM ahora mismo, ¿vale?